Extensión de Google Chrome. Reader View. Vemos el sitio de un diario. En la página hay muchos elementos que dificultan la lectura de la noticia. Para ello vamos a utilizar la extensión. Reader View. Hacemos clic en la extensión que se encuentra en el margen superior derecho. Como podemos observar, la apariencia de la página cambia notablemente. Veamos las opciones que nos ofrece esta extensión. Hacia la izquierda se encuentra el menú de opciones. El botón A permite la elección del tipo de letra. Con serifa o sin serifa. Agrandar el tamaño de la letra. Cambiar la alineación y disposición del texto. Elegir el tipo de contraste deseado. El siguiente botón, que es un icono de impresora, nos permite guardar, en este caso, la noticia en PDF. Debajo del icono de pantalla completa encontramos un icono de edición. Se abre una ventana emergente con varias opciones. Podemos cambiar el estilo. Poner palabras en negrita o itálica. Agregar un link. Viñetas. Numeración. Agregar imágenes dentro de nuestro texto. Haciendo clic en el icono de imagen del menú lateral izquierdo es posible ocultar o mostrar las imágenes, como así también agrandarlas o achicarlas. El último icono nos da la posibilidad de agregar notas al documento.